la docente Elena Maidana, ella es de la Facultad de Ciencias eh, Sociales eh, y Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones y estamos eh, por abordar un tema que eh, a 10 años todavía no hay justicia, estamos hablando del caso de Lucía Maidana, ex estudiante de, eh, la, facultad, de la Facultad de Humanidades, que bueno, su vida ha sido arrebatada por el brutal femicidio que se ha cometido. Eh, hace 10 años, y bueno, queremos charlar con Elena de Maidana porque ella también fue docente de, de Lucía. Así que, bueno, damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? Eh, yo quiero aprovechar y nosotros inscribimos la lucha por justicia por Lucía Maidana en la historia de la UNAM. La UNAM hoy cumple 50 años. Bueno, tanto ayer, como hoy, como siempre, la UNAM, como toda Universidad Pública, ha estado presente en todas las luchas por democracia, por derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Es decir, eso es algo que caracteriza a las universidades públicas y la UNAM, por supuesto, no queda ajena a ese perfil y a esa condición profundamente democrática de las universidades públicas. En ese contexto y articulando e inscribiendo en esa historia de luchas, hoy hacemos una presentación, una intervención exigiendo justicia por Lucía Maidana a 10 años de su femicidio impune. Lucía Maidana fue estudiante de la carrera de comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Han pasado 10 años, hasta ahora no hay respuestas y nosotros, como hace 10 años, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Memoria la sostenemos, falta verdad y falta justicia. Elena, en ese contexto, ¿cómo sigue la causa? ¿Cómo, cómo está en la justicia este, este caso? Está parado, no hay información, no se informa nada a los familiares, o sea, los familiares no saben el estado de la causa, entonces eh, es como un gran vacío jurídico. Por eso nosotros también reclamamos reforma, o sea, nos sumamos a las demandas por reforma judicial ya, y exigimos una justicia o mejor dicho un poder judicial que administre justicia con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y podemos sumar perspectiva de infancia, de raza y medioambiental. O sea, una, un poder judicial que efectivamente haga justicia. ¿Cómo abordan con las nuevas generaciones que se suman a la Universidad Nacional de Misiones este caso y, y demás casos de violencia de género? ¿no? Yo creo que ahí hay que ver, eh, es decir, el tema, es decir, las luchas feministas instalaron en la sociedad la cuestión de las luchas de género, la cuestión por los derechos eh, de las mujeres, de las disidencias, de las infancias. Entonces es como que hay otras condiciones y hay un terreno más cultivado. Si a eso le agregamos la... En, las capacitaciones que se van dando, sobre todo en la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades tiene una historia de, eh, de investigaciones, de cátedras, de proyectos, de protocolos con perspectiva de género. Entonces hay como un terreno cultivado que posibilita que todo esto pueda hablarse, pueda discutirse. También pensemos que en la facultad se ha implementado, se ha llevado a cabo instancias de capacitación en el contexto de la ESI y de la ley Micaela. Y a la vez la propia Facultad de Humanidades lleva a cabo instancias de capacitación para otros organismos, hay convenio con la municipalidad, o sea, el trabajo... Y hay una historia que tiene sus años, que podríamos llevarla a, lo, a la década del 90. O sea, hay un trabajo por defender los derechos de las de mujeres, de las disidencias, de las minorías, que viene abonando el terreno. O sea, para la Facultad de Humanidades, esto no es nuevo. Claro. Esto tiene historia. Sí, sí. Y eso abona la memoria. Entonces, eh, eso facilita que estos temas puedan charlarse, discutirse y que las nuevas generaciones retomen la aposta. Hay nuevos estudiantes que se suman hoy a esta lucha que tiene más de 10 años. Muchas gracias, Elena. Y bueno, seguimos, seguimos pidiendo justicia por eh, Lucía y por tantas otras que han muerto. Está bien, gracias a ustedes. Y vuelvo a reivindicar y vuelvo a, a valorar y creo que tenemos que valorar hoy más que nunca, esa condición luchadora eh, de las universidades públicas. Por democracia, derechos humanos, justicia. Gracias. Gracias.